Bienvenidos, mentes brillantes, bienvenidos a otro video más del vocabulario básico en la lengua alemana y su aplicación. En el video de hoy aprenderás a presentar a otra persona. Los que es. Si es tu primera vez en el canal Aprende con Daria, bienvenido. Mi nombre es Daria. Acá nos enfocamos en el estudio del alemán y aprovechar el proceso de aprendizaje al máximo. Suscríbete al canal, haciéndole también clic a la campanita para recibir información de los últimos videos y ir mejorando, puliendo tu alemán Avanzamos con la materia de hoy Vamos a aprender a presentar otra persona siguiendo una estructura de cuatro partes Vamos a aplicar la conjugación del verbo ser estar, el verbo sein, que ya hemos aprendido en otro video Además, aplicando conjugación del verbo kommen, verbo venir y se agregan dos verbos nuevos que en otros videos se verá su conjugación, que es el verbo Wohnen, Vivir y leben que también es vivir. Tienen en español el mismo significado, pero Wohnen en alemán más se refiere a tener el lugar de residencia. Veamos esto en la aplicación de dos ejemplos, presentando a dos personas y viendo cómo funciona esto en acción. Ejemplo número uno. Das ist... Heidi. Ella es Heidi. Sie kommt aus Österreich. Ella viene de Austria. Sie kommt aus Österreich. Sie lebt in Italien. Ella vive en Italia. Sie lebt in Italien. Sie wohnt in Rom. Ella vive reside en Roma. Sie wohnt in Rom. Segundo ejemplo. Das ist Pedro. Él es Pedro. Er kommt aus Chile. Él es de Chile. Er lebt in Deutschland. Él vive en Alemania. Er lebt in Deutschland. Er wohnt in Berlin. Él reside, vive en berlín La presentación de una persona en alemán se utiliza siempre en la construcción das ist, que literalmente traducido sería como esto es español esa construcción de frases no se utiliza no se dice esto es tal persona porque no suena bien suena un poquito despectivo pero en alemán esta asociación no existe y es la forma normal de introducir a cualquier persona espero que este video flash de las expresiones para presentar a otra persona sea de utilidad y ya puedes aplicarlo a presentar a tu amigo tu amiga familiares tuyos si te gustó el video déjame un comentario abajo dale like Suscríbete al canal para recibir más información sobre el estudio del alemán y nos veremos en el siguiente video. Nos vemos en el próximo Video. Bis zum nächsten Mal.